Buenas tardes Pastor David habla el hermano Edward Sonco de Lima, Perú bueno voy a dar mi testimonio del día sábado yo me sentía me sentía con dolor de cabeza malestar del cuerpo me quería dar escalofríos y el día domingo seguía con ese malestar y terminando el culto me eché en la cama un rato a descansar pero el dolor de cabeza seguía me empezó a dar escalofríos y malestar en el cuerpo y, y empecé a llamar a mi pastor David pedí la oración con el pañuelo ungido de mi pastor principal que ha orado y al recibir la oración mi pastor David me dijo que no me preocupaba porque Dios sana. Sí, Pastor, amén, le dije. Y al día siguiente se me fue el dolor de cabeza. Ya no había dolor de cabeza, pero había malestar del cuerpo. Volví a llamar de nuevo al Pastor David por la oración. Sentía dolor de espalda. Ese dolor de espalda ya no, ya no aguantaba ya porque era un dolor como que cuando te duele la cabeza y te tocan la cabeza y como que sientes dolor apenas te tocan un pelo te duele igual sentía la espalda apenas me tocaba me dolía y el pastor David me empezó a orar de nuevo por la... bueno el pañuelo ungido de nuestro pastor principal labrado y al día siguiente totalmente ya no sentía nada de dolor y ahorita estoy normal claro se me vino lo, mi pensamiento vino este eh, por querer tomar pastillas porque no se me en, en, en ese momento me vino ese pensamiento pero no yo dije no yo voy a mi fe dije voy a experimentar mi fe y así fue y desde ese día no he tomado nada de medicamentos estoy Toda gloria y honra a nuestro, a nuestro Dios, Creador, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, y a nuestros, nuestro Pastor Principal, Lee y a mi Pastor David. Nos vemos, hermanos. Muchísimas gracias por su atención. Gloria a Dios. Amén.